Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo sábado de edición. Estamos hoy eh, ya finalizando casi el mes y eh, como ustedes saben, eh, el septiembre es un mes súper importante para Chile en general porque es el mes dedicado a la memoria, así que desde Wikimedia Chile no nos restamos a esta ocasión y eh, por eso hemos dedicado este sábado de edición a la memoria. Y bueno, yo soy Estefanía Cortés, soy gestora de eh, contenido digital en Wikimedia Chile y también me acompaña Carla, Hola, la Carla, soy la Carly también y bueno que es nuestra encargada de Comunidades y Nuevos Usuarios de Cuisinelli. Sí, ¿Cómo hola Techi, ah, bien y tú, bien, aquí estamos. Sí, me encantan los sábados de edición y, y el de, no sé si te pasaba a ti en la universidad que siempre septiembre eran los centros de estudiantes, las federaciones, cuando hacían todos sus calendarios, y como septiembre memoria, y todo era todo memoria, memoria, memoria, memoria, memoria. Y es como, es brígido, septiembre es el mes de memoria. Sí, sí. absolutamente, y yo sí. creo que es ideal que sea así, o sea, ojalá sí. se replicara. Bueno, ahora hay otro mes también que, que sí. está más o menos asociado a la memoria que es octubre, pero bueno, nos, hay, ahí vamos a hablar de otra cosa en el sábado de edición de... Sí, pero siguiendo un poco con el sábado de edición de hoy día, eh, lo que vamos a ver hoy día es más que nada cómo, cómo editar o cómo agregar información sobre sitios de memoria a Wikipedia. ¿ya? Más que nada porque se viene una campaña, se viene la, la campaña revelando sitios tercera versión, eso me encanta tanto que sea la tercera versión, porque la, la primera versión fue imágenes. Recogimos más de 400 imágenes sobre sitios de memoria. La segunda también fue sobre agregar eh, información a Wikipedia, utilizando esas imágenes, eh, buscando información y creando los artículos de los sitios de memoria. Pero este año, a pesar de que también es de poder editar sobre artículos de memoria, sitios de memoria en, en Wikipedia, la... Como el foco está en sitios de memoria que estén fuera de Santiago. Tenemos una lista. Yo les voy a mostrar la página de, de la campaña. Les voy a mostrar como todo <ríe> y también vamos a ver un mini tutorial para poder eh, para que ustedes puedan sumarse a esta campaña y para que puedan agregar un poco ya sea información, referencias o incluso que pasa mucho si es que ustedes van y encuentran que eh, el año está distinto o hay una falta de ortografía, para que ustedes también puedan sumarse y puedan agregar y puedan corregir ese, ese contenido si es que obviamente es necesario corregirlo. Eh, entonces también, aparte del mini tutorial, tenemos una segunda patita de este sábado de edición que tenemos una invitada, ¿cierto Techi? ¿Quieres decir a quién nos va a estar acompañando hoy día? Sí, va a estar Karim, Karim Morales, ella es una de las investigadoras del colectivo Cartografía de la Memoria, ya eh, un colectivo interdisciplinario que se dedica, es muy bonito lo que hacen, ¿cierto? Porque mezclan áreas desde la academia, áreas desde lo práctico, ¿cierto? Que tienen que ver con la geografía, con el territorio. Y eh, también con las emociones, el arte, y generan una, una mezcla muy bonita que uno la puede ver, la puede leer, ¿cierto? Y puede participar de esto. Así que ahí, terminando el taller, vamos a estar con ella y nos va a estar con, contando qué es lo que hace un poco, ¿cierto? Y les vamos a estar preguntando también sobre herramientas digitales eh, y memoria. Así que, sí. pero ahora vamos al taller de edición. Sí, voy a empezar a compartir mi pantalla para poder explicarles un poquitito. Eh, te che, me avisa si ¿sí se ve, ¿sí cierto? Se sí, ve, perfecto. Sí. Bueno, acá estamos en la, en la portada de Wikipedia. Muchas veces llegamos a Wikipedia desde Google y no conocemos la portada, pero a modo solamente de, de un poco de introducción, la portada de Wikipedia tiene mucha información que a mi parecer es sumamente importante como la actualidad. Lo, los editores y editoras de, de Wikipedia siempre están al tanto de todo. Como esa básicamente es básicamente nuestra, nuestra pega, por decirlo así. Eh, y hay un, un, un pequeño chiste interno entre los wikipedistas. De hecho, como, eh, es como el sueño de varios, caché, llegar y ser la primera persona eh, que edite la biografía de una persona que se acaba de morir y ponerle la fecha de fallecimiento. Onda. Eso es como, como el sueño de, de cada wikipedista. De cada persona que edita eh, incluso el año pasado en creo que en TikTok eh, el Washington Post de, de Estados Unidos hizo un TikTok que con esa con esa talla como eh, es sumamente increíble como lo atentos que están y estamos en como en el día a día para poder tener todas estas actualidades de hecho yo me metí antes de ayer a la, a la a la parte de actualidad y había como muchas más cosas, porque obviamente se van, valga la redundancia, actualizando los temas. Eh, pero también tenemos, por ejemplo, fallecimientos, efemérides, conmemoraciones, eh, bueno, recursos del día, acá tenemos el municipio orquitiano de La Carolina. mira tú, cosas que uno puede ir y puede decir, no tenía idea, pero bueno. Y tenemos artículos buenos, artículos destacados, que son artículos valorados, o sea, como certificados por la comunidad, en que son buenos, y que son, están bien escritos, están con sus referencias, eh, están, por decirlo así, verificados por la comunidad. Entonces, acá uno se encuentra directamente información buenísima. Pero si yo quiero editar, eh, si yo soy una persona que quiere editar Wikipedia, ¿qué es lo que hago? Primero lo primero, crearse una cuenta. Yo creo que eso es lo básico. ¿Por qué? Porque uno puede editar de manera anónima, pero en Wikipedia queda todo guardado. Y como queda todo guardado, si es que uno va a editar y pasa mucho, que de manera anónima, gente no sabe que esto queda guardado, y edita y agrega información a veces falsa, o incluso gente, por ejemplo, del Congreso, eh, del Capitolio. Ahí, de hecho, Wikipedia tuvo que ba como, eh, banear por decirlo así tuvo que bloquear las ediciones desde el Capitolio durante como un año porque los mismos senadores toda la gente del Capitolio eh, editaba en contra del eh, como del bando contrario entonces sí. se creaba mucha desinformación pero como todo queda guardado cuando uno edita de manera anónima uno lo que queda ahí es la IP la IP del computador que es como tu dirección del computador entonces claro cuando uno está en el, en el Capitolio, en este caso, o también pasó en Chile hace un tiempo, uno fue en el, en el, no fue en el Congreso, fue en, en otra parte del, eh, del gobierno, no me acuerdo en qué parte, pero si tú estás conectado al, al internet de, a la red de, de internet de ese lugar, vas a tener la misma IP. Entonces se puede saber desde dónde lo hicieron. Así que mi recomendación siempre es crearse, crearse una cuenta para, para poder editar. Y, dicho esto, cuando uno se crea la cuenta, uno entra y acá arriba va a tener como eh, un menú, por decirlo así, donde uno va a poder tener su página de usuario, ya que en mi caso, mi usuaria soy la Carly, entonces vendría siendo mi página de usuario. Tengo mi discusión, que vendría siendo como el muro de Facebook, que es donde la gente me, me deja mensajes, si es que claro. hay algún problema con un artículo, etc. Y está el taller, que el taller yo lo encuentro lo, eh, como muy, muy, muy necesario porque es tal como dice ahí, tu zona de pruebas, o sea, la zona donde yo puedo crear un borrador, puedo llegar y puedo empezar a, a buscar, eh, a recopilar información, porque si bien está en Wikipedia, no está en el espacio principal donde están todos los artículos enciclopédicos. Entonces yo puedo ahí hacer eh, borradores y no pasa nada. Otra cosa es que si ustedes se acaban de crear la cuenta, estos enlaces les va a aparecer en rojo. No tiene ningún problema, no es que está malo, no es que haya un error. <risa> eh, significa solamente de que la página no está creada todavía. Y eso está bien, no hay, no hay ningún problema. En Wikipedia se conocen las cosas así, o sea, enlace azul, la página está, enlace rojo, la página ah, todavía no está creada. Pero no hay ningún problema. <risa> Entonces... Lo que vamos a hacer ahora va a ser dos cosas. Yo les voy a mostrar primero la página de la campaña de Revelando, de Revelando Sitios 3 para que puedan verla. Y después voy a ir a mi taller y voy a hacer unas pequeñas ediciones para que ustedes puedan saber cómo es que se edita. Entonces lo primero es, acá está la campaña. Acá dice obviamente que un wikipedia está trabajando actualmente en esta página. Wikipedia soy yo, porque yo la estaba haciendo. <risa> Pero la tengo acá para que se sepa que aún no empieza la campaña, ya que está todavía en construcción. Eso igual es bueno cuando te aparece un, un cartel en, la, en Wikipedia, en ya sea artículos, etc. Es un aviso. Es un aviso de que, en este caso, me dice es posible que a causa de que alguien está trabajando en el artículo, hay algunas diferencias de formato, etcétera. ¿Ya? La idea es que cuando yo deje esto acá, saque, saque esto que está acá, saque este, como este aviso. Pero acá en la misma campaña ustedes pueden encontrar toda la información sobre cómo sumarse, pueden eh, encontrar el banco de imágenes que es de Revelando Sitios 1, Pueden ver cómo participar, tienen los ayuda de introducción, manual de estilo, eh, de nuevo la, el banco de imágenes. Pero algo que es sumamente eh, como importante en estas campañas son estas dos pestañitas de acá. Los artículos sugeridos y los recursos. En los recursos, si ustedes van acá, van a poder encontrar todos los tutoriales de cómo editar un artículo, cómo agregar referencias, cómo subir multimedia, cómo usar plantillas etcétera todos estos son tutoriales de yo creo que sí son como dos, tres minutos así que eh, se pueden ver no no es como que les dijese acá hay un tutorial de una hora pero están los artículos sugeridos también y acá en los artículos sugeridos lo que hicimos en este en este caso es que sacamos los como los artículos que están propuestos o sugeridos pero también les dejamos referencias e imágenes para que puedan eh, llegar y puedan crear, por ejemplo, acá hay algunos que hay que mejorar, pero tienen también la información. Y si se fijan, yo les puse acá también la región para que vayan viendo o vayan eh, revisando desde dónde de, o sea, de dónde es el artículo. Porque si vamos en el norte, hay mucho contenido que falta, muchísimo. Si nos vamos a, la, a Santiago, de hecho, no hay que crear artículos en Santiago, ya están creados, solamente habría que mejorarlo. Pero si nos vamos al sur, o sea, desde el Ñuble hasta Magallanes, solamente están artículos, o sea, solamente hay enlaces en rojo. Eso significa que no está creada la página y que hay que hacerlo en ese sentido. Porque más encima hay referencias, entonces podemos tener la información para poder crear el artículo. Porque hay que recordar que Wikipedia es, no es una fuente primaria, solo que se, eh, se alimenta, por decirlo así, eh, o sí, podríamos decir que se, se alimenta de otras fuentes primarias y secundarias. ¿ya? Wikipedia no crea contenido original, ¿ya? sino que crea contenido a partir de otras fuentes para que la gente pueda verificar el contenido. Entonces, por eso es necesario tener las fuentes, y si es que no hay fuentes para hacer el artículo, simplemente el artículo no se hace. Ese esa es el, el gran doble filo que tiene esto, porque además hay muchas cosas, sobre todo con temas como sitios de la memoria, eh, el colectivo LGBT, etc. Hay veces que no hay referencias, más que nada porque hay me los medios a veces no, no están tan interesados en como en generar estas referencias o libros, publicaciones, artículos, etcétera. Entonces es como un arma de doble filo. Es como sí necesitamos que la información sea verídica, entonces necesitamos las referencias. Pero eh, qué pasa cuando las otras partes, la academia o los medios, no quieren hacer o no es que no quieran, sino que por ese motivo no crean la referencia. Tenemos ese problema de que entonces no se puede crear el artículo, pero el artículo eh, si es relevante, entonces ahí uno empieza en modo ya, en un arma de doble fil. Pero dicho esto, tienen los artículos y ahora vamos a ver cómo es que se edita. Yo me voy a ir a mi taller, de hecho estoy acá, y me dice, atención, este no es un artículo enciclopédico, sino un espacio de trabajo personal. Lo que yo hice para poder enseñarles a editar así como bien mini tutorial, es que llegué a este artículo, que es el parque para la preservación de la memoria histórica de Calama, y copié el primer par ¿ya? y lo pegué acá en mi taller para poder editarlo y para poder pasarlo de un texto plano, por decirlo así, a texto wiki, que vendría siendo con los enlaces, con eh, esta negrita, etc. entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner a editar. Hay dos maneras de editar. Se puede editar en código o simplemente editar. Yo no recomiendo editar en código para la gente que está recién empezando. Porque cuando uno pone editar, la edición es de manera visual y se parece mucho a un Word. Entonces es muy, muy, muy intuitivo. Cuando yo estoy editando y estoy editando así en formato visual, tengo acá arriba muchas opciones que, si es que hacemos el análogo como a Word, son las mismas herramientas. O sea, el estilo de, del, del párrafo, el estilo de la, eh, como del texto, si es que está en lenguita, en cursiva. Y bueno, puedo agregarle más cosas. Y también tengo lo que es insertar, que vendría siendo igual que Word. O sea, agregar imágenes, agregar una tabla, puedo agregar, bueno, puedo agregar muchas cosas más, como galería, fórmula química, fórmula matemática, un mapa, gráfico, etc. Y tenemos también los caracteres especiales que yo en verdad creo que casi nunca lo he ocupado, pero es porque son, tal como dice, caracteres especiales. Entonces, si necesitan letras griegas, griego ampliado, etc., lo tienen. Pero lo que diferencia... El, como la interfaz de Word con la de Wikipedia vendrían siendo estas dos cositas de acá este de acá que vendrían siendo los enlaces ya que si se fijan en, en Wikipedia eh, existe esto de los enlaces, o sea hay mu muchas cosas en azul, que eso significa es como un, una herramienta para darle al lector más información o sea Pensemos en que Wikipedia lo está, lo está consultando cualquier persona, pero si eh, Wikipedia en español la, ocup la ocupamos todas las personas que hablamos español, ya eso en todo el mundo, entonces no necesariamente yo voy a conocer todo del de otro, como del otro país puede ser. Lo voy a bajar a un ejemplo bien concreto. Acá. Yo estoy hablando del de Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama, que es un monumento ubicado en Calama, Chile. ¿Qué pasa a una persona que no tiene idea que es Calama? O que es Chile incluso. Hay gente que no, que no, no sabe. O incluso, por ejemplo, gente de México que puede decir, ¡Ah, Chile! ¿Pero qué es Chile? ¿Chile el país? ¿Chile eh, el ají? Como, hay muchas cosas que, se pueden, que pueden ser eh, con la palabra Chile. Entonces lo que se hace con los enlaces es poder especificarle, a la, como especificar, de qué es lo que estoy hablando. Y así también la otra persona puede conocerlo y puede informarse más al respecto. Y lo otro importante es acá al lado lo que dice citar. ¿Por qué? Porque como dijimos en Wikipedia, todo necesita tener referencias. Por lo tanto, es muy necesario saber qué es lo que yo puedo citar. Cuando pongo citar me aparece, de hecho. Yo lo puedo citar de manera automática, o sea, poniendo una URL, pero acá me dice la URL, el DOI, que es de los artículos, el ISBN, que es de los libros. Esto acá, no me lo sé en este momento, pero uno puede tener hartas maneras, pero si lo hago de manera manual, me da una indicación, o sea, es un sitio web, es una noticia, es una publicación, un libro. Entonces yo ya ahí empiezo a ver que las referencias que se aceptan en Wikipedia vendrían siendo todas aquellas que tienen un proceso editorial. O sea, que alguien que, la, alguien que las revisó antes de que se publicara. Eso es básicamente el proceso editorial. Entonces, yo voy a empezar y voy a decir, ya, el parque para la preservación de la memoria histórica de Calama lo voy a poner en negrito. ¿Por qué lo voy a poner en negrito? Porque en Wikipedia está esto del manual de estilo. Qué te dice que la primera vez que sale el título del de artículo, como mencionado acá, se pone en negrita. Ya, más que nada como para, eh, como para dirigir la vista al lector. Es por eso que acá está en negrita. Y lo otro que voy a hacer, va a ser empezar a poner artículos, o sea, enlaces. Y lo que voy a hacer es que voy a poner calama, ¿ok? Me dice, ¿cuál es? Ciudad de Chile. Después voy a poner Chile. Y me dice, ah, hay muchas cosas. Chile, pimiento. <ríe> Chile, iniciación de tag. Na, Chile en la Copa, Copa Mundial de Fútbol. Chile, vamos. O sea, de todo. Entonces vamos a poner simplemente Chile, que es un país de América del Sur. Si se fijan, cuando yo puse añadir un enlace, me deja añadir enlace de Wikipedia o de un sitio externo. Los enlaces de sitios externos, se pueden agregar, pero al final del artículo. No se agregan en el mismo artículo, sino que se agregan en un apartado aparte que vendría a ser después de esto, ¿ya? después de, de las referencias. Entonces, ya puse Chile y le voy a poner este memorial está dedicado a todas las víctimas de la dictadura militar chilena. Entonces, si es que no conocen la dictadura militar en Chile, voy a ver, acá está. También lo vamos a, eh, a enlazar. Y ahí me queda listo, editado y me queda listo en un formato wiki. Y ahí ya lo estoy editando y lo estoy complementando. Ahora, ¿qué pasa con la referencia? Yo acá tengo mi referencia que me dice que este parque está en Calama y es que está dedicado a las víctimas de la dictadura militar que de hecho está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es que voy a agregar, voy a ver si me funciona agregarlo de manera automática. Y vamos a ver, generar. Ya, y me, me dejó. <ríe> me dejó agregarlo de manera automática, entonces le voy a poner insertar. Y ahí ya tengo lista mi referencia. ¿Cuál es el problema? No aparece. No, no, no está. Si yo voy acá, acá me aparece, pero ¿cómo hago que me aparezca en este lugar? Entonces lo que yo hago es poner referencias. Hago un apartado. Pongo el título. Y acá donde dice insertar, bajo, bajo, bajo. Y me dice lista de referencias. Y ahí ya me aparece. Y ahí ya después todas las, las referencias que yo voy a ir agregando van a ir apareciendo acá abajito. Entonces, así es como se edita. No, no, es, eh, de, no es difícil, solo que a uno tienen que decírselo primero, tienen que mostrárselo para poder eh, saber cómo se edita y cómo, eh, más, más o menos, cómo llegar a las partes de dónde editar, porque muchas veces uno pone editar código, pero Editar código, si es que uno no, no conoce un código, no, es famili no está familiarizado con, con el código de programación, de etcétera cualquier cosa, no va a ser muy amigable. Entonces, yo siempre digo editar de manera visual. Y una vez que ustedes eh, editen, hay que poner publicar los cambios. Y acá, en este caso, me pide un pequeño resumen de edición. Esto se hace más que nada para poder eh, describir brevemente lo que uno hizo y en este caso lo que yo hice fue eh, es mi taller así que el taller es para uno mismo y no nadie más se puede meter como a tu taller a, a, a editarlo entonces acá yo lo que hago eh, es que pongo eh, cómo se es esto taller taller para capacitación <risa> lo pongo para yo poder eh, cuando lo vea recordar por qué tengo esto acá <risa> Entonces le voy a poner taller para capacitación y le voy a poner publicar los cambios. Y ya está. Y de hecho, así como para hacer una eh, edición en vivo y en directo, voy a poner editar acá. Y mientras estaba viéndolo, mi, mis ojos dijeron acá hay un error. Y no es un error, en verdad, sino que hay un punto, una referencia y una coma. Entonces ese puntito no va. Y yo solamente porque soy eh, me gusta dejarlo todo bien, la referencia se pone después de la coma. Entonces vamos a cambiar la referencia, o sea, la, la coma, y la vamos a poner ahí. Y si se fijan, acabo de editar. No edité así como algo increíble, simplemente había un punto de más. Entonces cambié el puntito y puse la coma. Nada, nada del otro mundo y ahora le voy a poner publicar los cambios y le voy a poner ortografía, publicar y listo. Si ahora se meten al artículo va a estar corregida ese, ese puntito. Así que eso es más que nada lo que tienen que saber para poder eh, editar y volviendo un poco a los artículos sugeridos eh, yo en verdad, en verdad, en verdad, les sugiero mucho revisar esta lista porque en verdad hay muchas referencias, hay muchas imágenes, tenemos muchas imágenes para poder eh, como ilustrar los artículos. Así es que ojalá que, le, que les haya quedado claro y ojalá que hayan podido eh, seguir el ritmo. Y ahora tenemos a nuestra invitada, voy a dejar de compartir pantalla, tenemos a nuestra invitada Karim, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a conversar con ella, y bueno, ahora estamos con Karim. Ella es eh, Karim Morales, es una de las investigadoras del colectivo Cartografía de la Memoria. Es que es un colectivo interdisciplinario, así que le agradecemos mucho que esté hoy día acá. Hola Karim. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, qué tal? Todo bien, gracias por la invitación y por el espacio. Sí, hace mucho tiempo queríamos también hacer algo con cartografías de la memoria. Eh, de hecho, el año pasado hicimos, los invitamos a un, a un conversatorio y estuvo muy bueno. Y, y siempre habíamos querido seguir haciendo más cosas, pero siempre tenemos el tema de recursos humanos. A veces no hay, no hay tantos recursos, hay muchas actividades y uno dice, quiero hacer todo, pero llega al punto en que es como, no tengo manos. Sí, no sé, sí, bueno, les entendemos, nosotros estamos igual, así siempre Super Karim, entonces en ese sentido, porque las personas que nos están viendo Pueden que conozcan el colectivo y su labor, uh -huh. pero otras personas pueden que no Entonces lo primero que queremos saber es que nos pueden, si nos puedes contar un poco De cuál es el trabajo que realizan ustedes Ya, perfecto, mira, Cartografía de la Memoria es un equipo transdisciplinario de investigación ¿Ya? de experimentación y creación en torno al estudio histórico y espacial de la memoria. ¿Ya? Nuestra intención es construir comunidad en torno a estas temáticas, valorando el trabajo en red y manteniéndonos siempre dispuestos también a colaborar con las distintas organizaciones o comunidades que sí lo necesitan. ¿Ya? Hemos participado últimamente en congresos, en foros, mesas de conversación, talleres en charlas y en diversas instancias abiertas que justamente buscan también fortalecer este vínculo de apoyo mutuo que tenemos El proyecto de Cartografía de la Memoria nace a partir de la adjudicación de un fondar titulado Utopía y Terror en Santiago de Chile 1970-1976 si es que no me equivoco en el 2019 ¿ya? Eh, La ciudad de la utopía nosotros la entendemos justamente como aquella que se construye sobre los cimientos de los ideales de la clase popular durante la unidad popular, ¿ya? Y de la cual existen huellas físicas y simbólicas en la ciudad. En contraste, cuando nos referimos a la ciudad del terror, nos referimos a la violencia, a la represión encarnada en los territorios, con sus respectivas estrategias también de posicionamiento urbano. El proyecto tiene por resultado una publicación compuesta por una serie de mapas de distintas escalas que representan precisamente momentos y situaciones de los años del gobierno de la UP y del golpe de Estado de Chile. Nuestro objetivo eh, como equipo de trabajo es desarrollar relatos cartográficos como un ejercicio experimental para intentar fijar la historia en el espacio rescatar y promover también una mirada patrimonial de derechos humanos y memorias históricas contra Actualmente, nuestra línea de investigación se ha expandido a espacios de trabajo participativos con distintas organizaciones y con distintas comunidades, relevando también así el valor de lo testimonial en los procesos de estudio de las memorias políticas en Chile. Y nuestro trabajo se inscribe precisamente en la disputa ideológica sobre las imágenes y las representaciones del pasado, en un contexto donde las memorias se encuentran en constante tensión respecto a las estrategias de olvido que han sido pactadas también a través de los procesos transicionales que han ocurrido en Chile. Así que, a modo de resumen, justamente este es nuestro propósito de trabajo, nuestro rol, y, y la línea por donde hemos comenzado a caminar eh, de manera colectiva, y en conjunto también con las organizaciones que velan y, y buscan cuidar eh, los derechos humanos en Chile. Buenísimo, muchas gracias por la explicación. Y es súper importante un punto que tocas que tiene que ver con esta idea patrimonial y, y un poco uh -huh. como darle materialidad a, a la memoria. ¿Cierto? porque siempre se habla como de una memoria histórica, de una memoria emocional, de los relatos desde las personas, cierto. y el territorio es muy importante, ¿eh? y, y sobre todo en Chile, también hay poblaciones que, que han desarrollado un trabajo súper importante, eh, algunas se nacen desde la dictadura cívico-militar en Chile, eh, y después ya lo siguen desarrollando, otras desde antes, entonces es súper bonito ese ejercicio. Y de hecho, de eso un poco te queríamos preguntar. Sí, yo quería meter la cuchara antes, eh, más que nada, porque yo igual siempre me imagino el, todo el tema de, de cartografías, porque cuando uno piensa ya en Chile, Chile es gigante, gigante. O sea, es muy largo. La otra vez estaba viendo un eh, como un gráfico, pero que era así una, una imagen que estaba Chile y estaban como muchos países de Europa. Y en verdad, no sé si sabían, pero como Holanda es del puerto de Santiago. Entonces, como a mí esas cosas, yo de repente digo, claro, o sea, hay que encontrar una manera de poder como mapear de alguna forma en un país tan largo todas esas cosas que son ya sea de, de la memoria histórica. O sea, cómo la gente va a saber qué es lo que pasó, en, eh, cuáles son los sitios, por ejemplo, donde pasaron... Eh, atrocidades en, como en dictadura que fueron en el norte de Chile o incluso en el sur de Chile como que esas cosas a mí me parece increíble y agarrándome un poco de eso quería preguntarte de cuál es la importancia de la utilización de estas herramientas digitales que sean de libre acceso en la difusión de proyectos sobre memoria sí ya perfecto mira eh, llegar lo más lejos que podamos tal como tú sí. decías o sea yo creo que esa es la, la gran importancia o, o, o el gran aporte que nos dan este tipo de herramientas digitales, que, que son justamente de libre acceso. Eh, existe un accionar ideológico, un accionar epistemológico detrás de la decisión de utilizar este tipo de herramientas. Y yo creo que ustedes saben eh, mucho más también de eso. Nos gusta pensar que nuestro rol... El ámbito de los estudios de la memoria tiene mucho de militancia, mucho de compromiso, sí. de vocación, de convicción. En esa línea, nuestro gran interés, además de difundir nuestro trabajo, es poder también acompañar metodológicamente a distintas agrupaciones o espacios de organización comunitaria que así lo requieran. ¿ya? Y que nos han solicitado también este acompañamiento. Nos encanta estar presentes en instancias educativas, en instancias participativas, justamente porque creemos fervientemente que la memoria nos pertenece a todos. Y en un país donde las políticas públicas de reparación de verdad y de justicia no son suficientes, es justamente la sociedad civil la que asume el rol de tensionar este concepto de historia oficial a través de la memoria. Las herramientas digitales nos permiten finalmente una colaboración, ¿ya?, que sobre todo en este contexto de pandemia, ha sido clave también para poder mantener viva la relación con la sociedad y con las organizaciones de derechos humanos. Eh, otro gran hito en el que estamos trabajando es la creación de nuestra página web, eh, que prontamente estará disponible. Y este espacio también nos va a permitir la integración de los datos históricos de una mejor manera, de una manera más accesible al público nacional, al público internacional. Nos va, a mantener, eh, nos va a permitir finalmente generar una comunicación directa también con, con quienes quieren saber de nuestro trabajo, quienes se interesan de nuestro trabajo y quienes buscan también poder participar. Claro, Yo lo, lo encuentro increíble. De hecho, mientras hablaba se me imaginaba muchas cosas así que podríamos hacer en conjunto. Pero dale, dale Con la Wikidata también sí pensaba, ¿cierto? Sí, bueno, nosotros hay muchos proyectos que... Un poco también la filosofía desde el movimiento Wikimedia tiene que ver con esto de que las eh, herramientas digitales son una plataforma, ¿cierto? Que nos sirve para algo más grande y que también se pueden ocupar en el cotidiano. Eso es como lo más importante. O sea, la Carly es una seca en explicar eso, por ejemplo, en el tema de Wikidata. Que la gente dice, bueno, a los científicos, ¿cierto? Gente como de la academia y, y como que tienen que estar muy involucrados. Y efectivamente hay temas técnicos como en todas las áreas de estudio. En las ciencias sociales también ocurre eso. Entonces, un poco es cómo llevamos eso a lo cotidiano. Y de hecho, hay iniciativas, por ejemplo, que surgen desde el Museo de la Memoria con este tema de sitios interactivos, que un poco están buscando eso, ¿cierto? Mapear estos sitios. Eh, de hecho, con la que hablábamos antes acá, eh, por ejemplo, en Argentina también tienen algo así como cartografía de la, mem de la memoria también, pero ellos también hacen eh, recorrido eh, también a través de, de audio, ¿cachai? Sí. como no solamente el mapa. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué herramientas utilizan cuando hacen sus talleres, por ejemplo, que les permitan hacer estas actividades? ¿Y cómo la gente eh, responde a esas herramientas? Porque pasamos de esta lógica presencial, que me imagino que hay ustedes hacían estas cartografías, claro, más habladas, eh, en conjunto, eh, ahora como a las herramientas digitales. Sí, mira, yo creo que nuestro gran aliado en estos tiempos ha sido justamente My Maps <ríe> y Zoom, por supuesto. O sea, todos los trabajos, eh, todas las entrevistas, todos los espacios de, de desarrollo y de construcción testimonial los hemos hecho justamente a través de este proceso de entrevistas en profundidad, donde eh, nosotros nos hemos encargado de ir mediando también la herramienta de MyMaps eh, para la comunidad, para quienes participan, y, e ir inscribiendo justamente eh, el testimonio o el relato de quienes han sumado en esta instancia. Ya, lo que ha hecho el trabajo sumamente interesante, pero también sumamente complejo, porque nos tuvimos que ver enfrentados también a la necesidad de, bueno, cómo continuamos mapeando, cómo tomamos todo lo que está en un papel, en una cartografía, y lo llevamos justamente de forma eh, amable, de forma cercana a las comunidades a través de herramientas digitales. Gracias, mi amor. Mira, como te mencionaba anteriormente, eh, la recepción siempre ha sido sumamente cálida. Ya eh, Utilizar justamente este tipo de herramientas de libre acceso nos han permitido cruzar también el umbral de la academia, tal como tú mencionabas, y vincularnos de una manera real y empática también con quienes han sido parte de nuestros proyectos. Eh, cuando se tratan temas de memoria y temas de derechos humanos, uno descubre un espacio muy íntimo en las personas. ¿ya? Nos invitan a experimentar sus recuerdos junto a ellos. Y eso debe realizarse siempre con un profundo respeto también. Investigar no debe seguir una estrategia metodológica que sea lejana o compleja para quienes se suman a nuestros proyectos, sino todo lo contrario. Debemos ser capaces también de abrirnos a las personas, de acercar el conocimiento a quienes les pertenecen. ¿Ya? En ese sentido, este tipo de herramientas no solamente nos ayudan a llegar a más personas, sino que también nos han permitido eh, ser más claros, ir mostrando el proceso metodológico de cómo se genera una cartografía, hacer parte finalmente a quienes eh, entrevistamos o a quienes se suman en nuestros proyectos a, al trabajo final. Entonces, eh, es sumamente lindo la experiencia, porque lo sienten muy de ellos también. Oye, qué, qué, qué entretenido, porque, de hecho, cuando hablaste de la, de la academia, hoy día, eh, justo hoy día, <ríe> vi en Twitter un, un tuit que, que decía más o menos eh, de que las personas que no eran del área de la academia no, no debiesen tener acceso a textos o papers, así como, básicamente, aludiendo a que estaba bien que todo estuviese bajo murallas de pago. Y, obviamente, obviamente, ese tweet ya no está, porque la gente se le fue encima a esa persona. Pero eh, yo pensaba, claro, o sea, hay gente que todavía piensa en que la, la disciplina es como solamente las personas que están en esa disciplina. Cuando en verdad sabemos ahora que la interdisciplina es lo que, eh, como, es lo que hay que hacer, más o menos. O sea, en todas las cosas uno tiene distintas áreas y la, disciplina, la, la interdisciplina para mí es como el modo de avanzar. Y en base a eso, me gustaría como preguntarte, porque algunos ven ya las cartografías, de que son mapas, y se quedan en eso. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, cartografía, o hablo con mis amigas, me dicen, cartografía, ah, Google Maps. <ríe> y quedan así como, ok. <ríe> Pero me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué posibilidades nos entregan las cartografías como herramientas para poder levantar otras formas de conocimiento? Para crear quizás como esta interdisciplina. Sí, perfecto. Mira, comprender las cartografías como un instrumento eh, de resistencia, ¿ya? de respuesta disruptiva también a las formas de entender eh, y representar el territorio desde la mirada del poder dominante, nos lleva justamente a reflexionar sobre aquellas memorias, eh, enunciaciones, aquellos lugares que han sido históricamente invisibilizados y subalternizados también, ya de la construcción de los territorios. Eh, podemos alzar la mirada también a nuestros colegas, a nuestros pares, tal como tú decías, y preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades históricas y disciplinares sobre esto, cuáles son las discusiones que nosotros debemos dar, eh, cómo hemos construido, cómo hemos legitimado conocimientos que han sido producidos desde un saber dominante, desde un saber rígido y sumamente también desterritorializado. En ese sentido, eh, se entiende la cartografía como una metodología crítica, o al menos a nosotros nos gusta trabajarlo como una metodología crítica. ¿ya? Podemos ubicar las cartografías como un instrumento que es capaz de permitir la construcción de un discurso iconográfico y situarlo en el centro de la atención ideológica, siendo su primer objetivo metodológico la participación también, la colaboración de las comunidades que se vinculan a la memoria, que se vinculan al territorio donde estamos trabajando. El trabajo de campo contempla la reflexión, contempla organización y acción como un aliado también para poder comprender las relaciones geopolíticas que mm. se constituyen en los territorios. En la acción de mapear en la acción de dibujar, en la acción de intervenir la cartografía, eh, se vuelca sobre el instrumento no solamente las formas en que las comunidades entienden y han construido un lugar, sino que se establece un vínculo que aclara también cómo se construye un ser en el lugar. Un alma, una memoria, un recuerdo que es invisible también del espacio. ¿Ya? Las distintas instancias participativas que hemos estado desarrollando en este tiempo han sido de gran aprendizaje eh, y nos han permitido también familiarizarnos con lo digital. Eh, justamente por lo que yo les mencionaba también anteriormente, el proceso de ir llenando mapas con las memorias es un proceso que es sumamente complejo. Porque no son definiciones estrictas, ¿verdad? no son puntos como por ejemplo en Google Maps, sino que más bien son definiciones únicas. Por lo tanto, eh, categorizar esas experiencias es un proceso de prueba y de error, donde las memorias dialogan y algunas veces no logran dialogar las unas con las otras. Entonces es un proceso reflexivo, mucho más allá de, de una visualización de un punto en el mapa. Es un proceso donde se reflexiona y se pone en tensión la historia, las memorias, y cómo estas memorias también van narrando distintas acciones que ocurren en un tiempo. ¿ya? Eh, yo creo que ese es el gran valor también de las cartografías, eh, la gran potencialidad de las cartografías en las investigaciones en torno a, a memoria, en torno a, a memoria local, en torno a patrimonio, y así un, un sinfín de temáticas que, que pueden ser sumamente divertidas también de ver a través de este lenguaje cartográfico. Uh. Y además que es algo muy dinámico también que tienen las cartografías. Eh, porque tal como decías, no tiene que ver solamente con un soporte físico, que son los mapas, ¿cierto? Y quizás el componente eh, de investigación que uno puede sacar, sino que también tiene que ver con este componente emocional. Y mezclar todo eso eh, pocas veces se da en general, como en los espacios. Y, y un poco como... Ya pensando en, en, en esta era digital, ¿cierto? En donde estamos todos y todas inmersos, eh, ¿cuál sería como la importancia de promover este tipo de actividades y estas herramientas digitales? Eh, y también como un poco invitando a las personas y hay gente que eh, nos está mirando desde organizaciones, colectivos, ¿cierto? Instituciones eh, a utilizar este tipo de herramientas. Sí, mira, nosotros apostamos a la libre difusión del conocimiento. ¿ya? Todos, de manera personal y de manera colectiva. Apostamos justamente a la libre difusión del conocimiento, apostamos a la democratización, a la descentralización también del campo de la investigación, del saber. ¿ya? No solamente como, como una posibilidad académica, sino que abriéndola también a las comunidades y a sus necesidades. En el caso de las cartografías, que nosotros construimos, su gran aporte es su propia constitución como un ejercicio de reparación de memorias. ya, Entendiendo que el territorio, eh, sus arquitecturas, son testimonios materiales de la historia de las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Las cartografías, como dispositivos del recuerdo, permiten una aproximación al pasado histórico y represivo del sector nos permiten comprender de manera dinámica, tal como tú decías, eh, de manera gráfica, el despliegue de un pasado que ha sido sumamente doloroso también para nuestro país. Y nos permite construir eh, y comprender los procesos de memoria a través del carácter testimonial también del instrumento. Eh, yo creo que una de las grandes ventajas justamente de utilizar este tipo de herramientas digitales es que nos permiten llegar a más personas. ¿Ya? Eh, llegar a más personas tiene un impacto no solo en el ámbito de la transferencia generacional de la memoria, sino que además nos permite conectar también con aquellos relatos que fueron marginalizados de una historia oficial. Es impresionante sentir el impacto de nuestra investigación en la vida de quienes han participado con nosotros. ¿ya? Existe en ellos una pequeña fractura que si bien es sumamente dolorosa, comienza también a resarcirse a través del acto de recordar. Eh, en ese sentido, poder llegar lo más lejos que podamos, ser lo más inclusivos que podamos, eh, liberar este conocimiento que ha estado muchas veces encausado en cuatro paredes dentro de la academia, es sumamente liberador, no solamente para nosotros como profesionales, sino que también para aquellos que de verdad necesitan ser escuchados, Necesitan poder eh, reconstruir sus memorias, darle voz, darle visibilidad al pasado. Y bueno, las cartografías en ese sentido yo creo que son un instrumento idóneo para, para poder efectuar ese trabajo, para poder aproximarnos a la gente, acercarnos a ellos de manera respetuosa y, y que toda la investigación de inicio a final sea también de ellos por ellos y para ellos. Sí, yo encuentro lo, lo mismo. Al final, eh, todo este conocimiento se hace de manera colaborativa, encuentro yo. Bueno, sí, igual es como supuesto. una de las filosofías wiki también, así que... Por eso están acá. Claro. Pero tal como dices tú, yo encuentro que, que sí, hay que hacerlo todo de manera colaborativa y que al final las cartografías, bueno, en este caso las cartografías, se, se hacen también con la gente tal como decías tú, así que yo encuentro fantástico todo lo que hace. Sí, bueno, yo puedo decir lo mismo de usted. Gracias, y sabes que otra cosa, super, un punto súper importante que, que creo que vale la pena destacar del trabajo que están haciendo, es que en general en la academia, y, y esto es como también una reflexión desde una crítica que podemos hacer, cierto, como personas profesionales, eh, este extractivismo ya que se le que se le llama a de las personas que efectivamente nosotros vamos les preguntamos su historia cierto eh, un poco manejamos eso pero después no hay retribución entonces me parece súper importante el trabajo que ustedes hacen en esta retribución. Y por ejemplo, lo que hablabas de las herramientas digitales y que ustedes también le hacen acompañamiento, eso también es una manera de retribuirle a las personas. O sea, como de decirle, oye, ya, tú me estás entregando algo tan valioso, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Entregarte estas herramientas para que tú las utilices, eh, si es que te sirve de algo como genial, ¿cachai? Eh, dejar esto a disposición o sea esto, lo que ustedes construyeron no se va a quedar en una revista sino que la van a tener ustedes y a la vez va a estar cachai en la academia y va a estar en la calle y va a estar en sus casas y va a estar en los museos cachay y finalmente esa es como la lógica del conocimiento libre y colaborativo. Así que agradecemos mucho que hayan estado acá y sobre todo porque esta es la antesala al lanzamiento eh, que vamos a hacer el lunes de nuestra campaña de Sitios de Memoria. Que está muy relacionado con esto, o sea, y que tiene que ver justamente con que la gente pueda escribir, cierto, y pueda mejorar artículos de sitios de memoria que no se conocen. Y que la idea es que todos lo conozcan, porque como que claro, en Santiago nosotros tenemos como una cultura súper grande y la gente sabe un poco dónde está y todo, pero en otras regiones eso no, no está tan desarrollado, entonces es una tremenda oportunidad. Así que, sí. Virita, Oye, ahí tocaste un, un punto súper importante, dos puntos la verdad. Eh, yo siempre converso con mis compañeros y hablo de la necesidad de establecer un trabajo metodológico pero desde la ternura, ¿ya? O sea, tenemos que ser sumamente críticos, sumamente reflexivos, pero siempre desde la ternura, ¿ya? Con los otros. Y, y con el respeto y dejando afuera también todo este extractivismo académico, que claro, eh, nosotros lo vemos y es sumamente revictimizante también con las comunidades con las que solemos trabajar. Y el otro punto que tú hablas eh, respecto a, a esta descentralización también de Santiago, cartografías eh, de la Memoria inicia con un proyecto relacionado a lo que es la región metropolitana, pero estamos también ampliando nuestra mirada a lo que es el territorio nacional, y no es para adelantar ni dar spoiler de nuestro trabajo, pero prontamente queremos comenzar también a, hacer un, a establecer un vínculo cada vez más fuerte con las regiones. ¿Ya? Sin ir más lejos, yo soy de región, soy de Valparaíso, así que ahí soy, soy una piedra de, de tensión también para toda esta mirada centralizadora respecto a, a la producción de conocimiento en Santiago. Sí, es muy cierto. De hecho, también en la, en la campaña que, que tenemos, una de las cosas que nos enfocamos hartos es poder encontrar esos sitios de memoria que están fuera de Santiago. Porque si uno va a Wikipedia, en este caso, y ve los artículos, por ejemplo, de Villa Grimaldi, de, eh, el de Londres 38 creo que también se puede mejorar, pero también tiene harta información. Pero si uno va, por ejemplo, a un sitio de memoria, el memorial, eh, uno que está en Calama. O sea, tiene muy poca información y lo digo porque yo hice el artículo el año pasado en la campaña anterior y no había mucha información. Entonces, como que uno dice ya, pero está el tema de que sí, son más conocidos, pero no por eso uno no los va a dejar de visibilizar. Entonces, todo el tema de la de descentralización eh, es tema... Pero qué bueno que, que también hay otras organizaciones, bueno, hay muchas organizaciones también que están con esta idea de poder salir de Santiago, poder ir a buscar eso, ese conocimiento local, que nosotros le llamamos como el conocimiento o la identidad local de cada región, para que pueda estar a disposición de la gente y la gente pueda también saber, pueda conocer, porque si uno no conoce lo que, lo que tiene o lo que no sabe, cómo uno lo puede cuidar. A mí esa frase siempre me ha quedado ahí en la cabeza, como, ¿cómo vas a cuidar algo que no conoces? Y es como, oh, ¿cierto? Toda la razón. Es sí. sí. muy importante también que ese conocimiento las mismas comunidades. Eso es súper importante. O sea, la invitación, ahora, si hay gente de regiones, que esta información también la comparta con otras personas, porque eso es lo más importante. Porque también, ojo, que es un poco lo que pasa en Wikipedia y la Cali, Full que se dedica a combatir esas brechas que tiene que ver con que bueno si sí, hay conocimiento por ejemplo de américa latina y el caribe pero a veces también lo escribe gente de europa cachai o del norte global y es como no ¿cachai? tiene que ser como desde las comunidades así que esa es la invitación y mmm, ya vamos cerrando el capítulo de hoy día. Estamos muy contentos de, haber tenido, de haberte tenido, de, de volver a hacer algún trabajo con ustedes. Esperamos que esta alianza se siga manteniendo. Sí, te damos las gracias por haber acompañado este sábado de edición. Y también hacer la invitación a que, a que vayan a las redes de, de cartografía de la memoria y vayan, conozcan su trabajo, y bueno, obviamente el de Wikimedia Chile también. Pero nosotras con Techi nos vamos a quedar un ratito ahí viendo los artículos de, del sábado de edición ahí haciendo algunas ediciones para poder mostrarlos. Pero por mientras, eh, te damos muchas gracias, cariño por estar hoy día. cierto. Gracias a ustedes por el espacio. Todo el equipo, la verdad, está sumamente feliz de poder participar nuevamente con ustedes. de sumarnos también a, a este tipo de instancias que son más que necesarias en estos momentos. Sí, ahí vamos a estar compartiendo todo. Techi, eh, no sé si quieres decir unas últimas palabras. No, la verdad es que también la invitación es, tal como decía la Carly, a seguir las redes. Y sobre todo porque ustedes igual también están haciendo talleres, están haciendo colaboraciones con distintos espacios. Entonces, si quieren saber más sobre un poco qué es la cartografía ¿cierto? Eh, cómo esto se puede vincular con la memoria. Y ahora nosotros estamos hablando como de un periodo específico de la historia, ¿cierto? Pero también esto se puede ampliar. Entonces que sigan las redes sociales y quedamos atentas también al lanzamiento de la, de la página. Sí. sí, por supuesto. Ahí les mando el link. Muchas gracias. Sí. Un abrazo. Ya, chao, gracias.